Right? So hace. So ¡No life. I'm in the dark here. Hace dos años analicé la película de Scent of a Woman donde un veterano de guerra cansado de la vida le enseña a un joven los placeres y tragedias de la misma. Dos polos opuestos donde el hombre mayor está cansado de vivir y el joven apenas aprende a cómo hacerlo. Pero es una relación que se retroalimenta y que a pesar de los momentos duros, siempre hay algo positivo para rescatar. Ser hombre podría concebirse como algo difuso porque eso varía dependiendo de cada percepción incluso de cada país, de cada cultura, pero pienso que hay conceptos universales que se asocian a ser uno. Claramente estos conceptos pueden ser aplicados a las mujeres, pero en esta ocasión nos enfocaremos en la perspectiva masculina y lo que se espera de ella. La determinación es un elemento fundamental para la transición de ser un joven a ser un hombre, cuando nos comenzamos a enfrentar a las encrucijadas de la vida, crecemos un poco más y nos vamos acercando a esa idea de ser un hombre. Esto no significa que no nos equivoquemos, porque de hecho, a partir de esas equivocaciones es que vamos aprendiendo a ser más perspicaces y analíticos con las decisiones que tomamos. Hay una etapa de cualquier varón donde no sabe qué es, no sabes si eres un adulto o no, pero precisamente son las decisiones que tomamos las que nos aclaran esas preguntas, y creo que algo claro es desafiar la figura paterna. Espero que no haya malos entendidos, cuando hago referencia a eso es... Darle a entender que ya no eres un niño Pero no haciendo berrinches y creyendo que puedes hacer lo que te da la gana porque cumpliste 18 años Actuar así solo confirmará que sigues siendo un niño Tengas la edad que tengas La clave es romper las reglas con decencia Aunque parezca contradictorio el no desafiar a un padre o a la figura masculina de tu entorno solamente hará que te quedes estancado, pero si el enfrentamiento es demasiado directo, los resultados pueden ser catastróficos, dando paso al resentimiento. El padre es la figura de contención en la adolescencia, y si la indisciplina es un problema, puede haber puños. Creo que por eso, cuando hay ausencia del padre, los varones adolescentes son más volátiles y violentos, no hay quien los detenga en términos generales. Ese problema es bastante notable en la comunidad negra en Estados Unidos y en Latinoamérica como conjunto. Cuando una relación entre varón-padre se vuelve conflictiva, creo que viene más por el tema de ser respetado, como hombre hasta el punto de rivalizar con él. Ejemplos en la televisión o cine pueden ser Marco Aurelio y su hijo cómodo, en la película Gladiador o en la serie Spartacus entre Marcos Crassus y su hijo Tiberius, ambos casos con una necesidad casi enfermiza del hijo por demostrar su valía al padre, y que terminan actuando de la manera más visceral y resentida posible. Llegamos al punto donde hacemos la transición de adolescente a hombre y esperamos que nuestro padre nos trate como un igual y no como un muchacho. Otro ejemplo que se me viene a la cabeza es el de Kendall y su padre en la serie Succession, pero no diré mucho al respecto ya que apenas estoy comenzando la serie. Pero la dinámica padre-hijo e es una de las muchas relaciones que te convertirán en un hombre. Puede que sea tu madre quien te guíe en ese camino u otra figura masculina. O incluso una relación amorosa y el fracaso de la misma. Con todo eso aprendemos a procesar las emociones y se asume con responsabilidad nuestros actos y no simplemente culpamos a los demás. Hay tres escenas que identifican un poco este tema pero que da para mucho más. Dos de ellas de la primera película de El Padrino y otra de la serie Juego de Tronos, así que vamos a analizarlas dentro de lo que cabe. Esta es una de las escenas más conocidas de la película y arroja dos frases importantes. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Haciendo referencia al lloriqueo de Johnny Fontaine, que muchos podrían interpretar como una mera crítica a su llanto, y no es así, es a la falta de determinación del personaje para resolver sus problemas, viéndose a sí mismo como un inútil que no puede enfrentar las dificultades con entereza. Esta frase toma más sentido cuando ya un vito anciano le dice a su hijo Michael. Y sí, ya sabemos que es una frase sexista o machista o como deseen llamarle. Simplemente ubíquense en el contexto, y algo que hay que entender es que los seres humanos de hoy somos una acumulación de todo lo que ha sucedido previamente en la humanidad, desde lo biológico hasta lo social, y estas percepciones que pueden percibirse como arcaicas aún permanecen en nuestros cerebros, pero plasmadas de una manera superficialmente diferente. La segunda frase es... Dando un valor fundamental al núcleo familiar como elemento de validez para la masculinidad. Cuestión que el propio Vito cumple a cabalidad, pero sus hijos no. Santino era un padre descuidado, Fredo ni siquiera tuvo hijos y Michael en muchas ocasiones fue un padre ausente o distante, cuyas acciones destruyeron a su familia. Este es un tema clave porque la familia es lo que realmente sostiene a una sociedad, y el rol de la figura paterna es irreemplazable. Y tal como lo dije anteriormente, cuando es ausente, muchos problemas sociales se hacen presentes. Como en Latinoamérica, donde el abandono por parte del padre en algunos países llega hasta el 70% de los hogares. Estas frases nos dan dos cuestiones importantes. Determinación para tomar decisiones y el valor de la familia, y cómo ésta al mismo tiempo le da valor al hombre. Oye, si te está gustando este video, puedes apoyar el canal con un super gracias. Aunque también puedes ayudarme con el algoritmo comentando Vito Corleone. Sí, sí, o comenta cualquier cosa, eso me va a ayudar mucho. Ahora viene esta escena de Juego de Tronos, que es una de mis favoritas de toda la serie. Jon Snow se encuentra indeciso pues debe tomar una decisión complicada al ser el nuevo Lord Comandante de la Guardia de la Noche. El maestre Aemon le indica que debe tomar esa decisión con certeza, sin dudar, y que el liderazgo le traerá amarguras. Culminó sus palabras con Kill the boy. And let the man be born. Debo decirles que esta frase significa mucho para mí porque fue algo que me repetí constantemente desde la primera vez que la leí en el libro y retumbó aún más cuando la vi plasmada en la serie. Se siente cercana, un anciano que ha vivido y visto todo diciéndole a un joven que debe crecer, sin importar la edad, pues son nuestras decisiones las que nos convierten en lo que somos, y va en la misma línea con la escena del padrino. Es ser determinado con lo que vas a decidir. Siempre habrá alguien que se quejará. Nunca tendrás felices a todos. Y esas son las consecuencias de convertirse en un hombre. Tiempo atrás, el antiguo Lord Comandante Mormont le había dicho al mismo John: El valor compensa la estupidez hasta cierto punto. Pero ya no eres ningún niño. Tengas los años que tengas. Ahora tienes una espada de hombre. Y para esgrimirla... Tendrás que ser un hombre, y ahora en adelante espero que te comportes como tal. El detalle de la edad es importantísimo, pues en la mayoría de los países los 18 años nos convierten en adultos, legalmente hablando. Pero seguimos siendo inmaduros emocionalmente, no hay grandes diferencias entre tener 17, 18 o 19 años. Sin embargo, solo representan un número, las vivencias y las experiencias son más determinantes al momento de enfrentar al mundo. Así como encontrarás a alguien de 18 años comportándose como alguien de 13 por motivos de crianza o personalidad, hay otros de 18 que parecen de 30, porque la vida los hizo crecer demasiado rápido. Es habitual escuchar en la generación de nuestros padres y abuelos que comenzaron a trabajar desde los 12 años, algunos incluso antes, porque las condiciones económicas de sus familias no eran buenas. Eso moldeó su mentalidad de una manera diferente, muy orientada al trabajo. Mientras que nuestra generación tuvo más oportunidades por los sacrificios que ellos hicieron en su vida. Tenemos una existencia más cómoda que ellos, con nuestras dificultades particulares, como la imposibilidad de comprar una casa. Estoy hablando en términos generales, porque evidentemente en la actualidad sigue pasando lo que nuestras generaciones anteriores sufrieron, y cada vida es un mundo diferente. Pero en términos globales, un niño de 12 años en la actualidad vive muchísimo más tranquilo que un niño de la misma edad, de hace 60 años, es por ello que el contexto moldea al hombre, y sé que muchos habrán visto la frase, los tiempos difíciles crean hombres fuertes, los hombres fuertes crean tiempos fáciles, los tiempos fáciles crean hombres débiles. Los hombres débiles crean tiempos difíciles. Pero no estoy del todo de acuerdo con ello. Los hombres de la actualidad no son débiles, solo son diferentes. Y estoy completamente seguro que esos hombres fuertes del pasado anhelaban vivir en tiempos fáciles como estos. Porque por ello luchaban. No necesitamos una tercera guerra mundial para endurecernos. Porque no lo necesitamos. Realmente no. Esto no significa que tienes que ser débil, de hecho, debes prepararte para ser física y mentalmente fuerte, debes ser capaz de ser violento, pero decidir no serlo. Los hombres de antes no tenían la capacidad de elegir porque estaban en modo de supervivencia, no tenían más alternativa que luchar, y no creo que a ellos les gustase vivir en alerta constante. Dudo mucho que a un hombre de 22 años en Somalia Le guste vivir con el constante miedo de ser acribillado en cualquier momento Y dudo mucho que a ustedes Mientras ven este video cómodamente Les gustaría vivir esa realidad Una cosa es perseguir el arquetipo de hombre fuerte, sólido y decidido Y otra ser un larper, Fingir una personalidad que no tienes Y convertirte en una caricatura porque el contexto no te acompaña Como dice Don Vito Corleone Comienza a actuar como un hombre y no seas descuidado. Y para ello, como dice el maestro Aemon, mata al niño y deja que el hombre nazca. Pero el hombre de verdad, no una caricatura del mismo. Recuerda que si te gustó el video, dale like, comenta tu opinión al respecto y comparte el video porque eso me ayuda a crecer. Para formar parte de ludus tan solo tienes que suscribirte y activar la campanita. Muchas gracias por escucharme y hasta pronto.